Buenos dias, bonjour, and hello. Welcome to the Line Network Facebook Live web chat. My name is Melissa Dilber and I work at the U.S. Department of State on the Line Network team. The Line Network is a community of young entrepreneurs and changemakers from Latin America and the Caribbean. Line Network members have access to digital resources, training network trainings, networking opportunities, And the chance to connect with senior leaders in business and government. If you're not already part of the YLI network, you can sign up at yli.state.gov/network. That's ylai.state.gov/network. But let's get to what we're here to talk about: community action. This web chat called Build Your Enterprise Through Community Action is part of the Why Lion Empowers Communities Initiative, where we look at ways that you can reach out to the community beyond your immediate surroundings to help address needs in your business or in your community itself. We have an expert on social responsibility and community action with us today. Hilary Binder-Aviles, a leading development expert, is here to chat with us and answer your questions about engaging with your communities, the benefits, the hardships, and to talk about the free online course called Organizing for Community Action that is available on our website, ylai.state.gov, right now. Hillary has 25 years of experience working with non-governmental organizations, NGOs to strengthen their capacity to build stronger, more inclusive, and equitable communities. Currently working as an independent consultant, she worked for many years at Mosaica, the Center for NGO Development and Pluralism. Hilary was also a co-founder and volunteer executive director of SoliSol, a grassroots NGO, and is the lead author of The NGO Handbook. So first, we'll have Hillary to talk about her background, her work, and then we'll turn to our online audience for their questions, as well as WiLi network friends who are watching on Facebook. Hello, Facebook friends! Feel free to post your comments and questions in the comment section of this live stream, or by using hashtag Empowers on Twitter, and we'll make sure they get asked. Are you ready? Okay, let's go, Hillary. Thank you so much for being here today. Thank you for having me. We would love to learn a little bit more about yourself um, and uh, like a little bit about your work, and if you have, in particular, a connection to Latin America and the Caribbean. Yes, I am glad you asked. Thank you. And buenos dias to everyone in our in our audience. I'm so happy to be here and to share with you about some of my experience in uh, taking action to make your community a better place. And I have been working for many, many years uh, with NGOs, non-governmental organizations, to help them achieve their mission, their dream, for how they want their community to be, to be better and to make people's lives better, whether that's youth or children or women or people with disabilities. And it is so important for NGOs to have partners. And so a good part of my work is also de la labor que hago es ayudar a las ONG a desarrollar relaciones y alianzas con gente como ustedes, con emprendedores, con empresas, con profesionales que pueden aportar sus experiencias y experiencias técnicas a las ONG. Esa es mi pasión. Me gusta la gente que puede mejorar las cosas para otros y también puede hacer que su propia pasión genere con los recursos que uno tiene, el conocimiento que uno tiene, un mundo mejor. Mi conexión con América Latina es que cuando vine aquí a Washington por primera vez, hace muchos, muchos años, cuando me mudé aquí, quería yo mejorar las cosas. Quería hacer algo. Y no sabía exactamente qué. Sabía que quería mejorar la vida de la gente. Y un colega me dijo, bueno, hay una excelente organización aquí en nuestro barrio que se llama el Centro de los Jóvenes Latinoamericanos, que atiende a jóvenes latinoamericanos que venían de familias migrantes de América Latina. Muchos de ellos venían en ese momento de Honduras, de Guatemala, de El Salvador y también de países del Caribe. Y uh, ellos hacían de Washington su hogar. Y uh, era preciso darles mucho apoyo con el idioma, para que supieran cómo manejarse en la ciudad. Eh, los jóvenes tenían que saber, por ejemplo, cómo ir a hacer eh, visitas, eh, mm. guiadas. Y esta ha sido mi situación durante la vida. He sido una activista, he sido organizadora comunitaria y he trabajado principalmente en la comunidad de Centroamérica aquí en Washington. Muchas gracias. Muchas gracias por contarnos uh, cómo fue que encontraste esta pasión tuya, eh, una pasión que surge de tu interior y que puedes transmitir a los uh, demás. Y es un placer tenerte aquí. Vamos a ir ahora al tema de esta conversación, que tiene que ver con la responsabilidad social. ¿Qué es la responsabilidad social y por qué ¿Importa la responsabilidad social? Bueno, hay muchas definiciones de responsabilidad social. Y en mi caso, creo que en última instancia tiene que ver con uh, que a uno le importe el mundo que lo rodea, la gente que lo rodea. Y uno dice, si a mí me importa esto, bueno, tengo que hacer algo y tengo que trabajar en pos de el bienestar de mi comunidad. Cuando comenzamos, a uh, a dar los primeros pasos. Y cuando uno quiere implicarse y ser socialmente responsable como persona, como empresa, como profesional, como emprendedor, lo bueno en esos casos, uh, y lo primero que creo que tenemos que hacer, es uh, tener un socio o un grupo, un equipo uh, con, lo, con el que uno pueda trabajar. Porque a veces, uh, eh, si uno está solo, esto lo intimida a uno. Eh, un, uno, de alguna forma, queda uh, un poco como en una situación de sobrecogimiento. Y entonces, es más fácil tener un equipo. Es más divertido trabajar con un equipo. Lo primero que podemos hacer es uh, que el equipo de uno, se pregunte, ¿qué significa para nosotros la responsabilidad social? ¿Qué definición le damos? ¿Tiene que ver con mejorar las cosas? ¿Tiene que ver con otras cosas? Algunos ingresan al tema de la responsabilidad social por uh, otras razones, que son razones un poco um, quizás no tan positivas. Uh, eh, por ejemplo, porque quieren mejorar su reputación, etcétera. Pero es importante que uno se, pregunta, que uno se pregunte como, como equipo, ¿qué es la responsabilidad social para mí? No solamente para uno mismo y su familia, sino para uno como grupo. Y una vez que uno tiene esa definición, tiene que plantearse qué diferencia quiere marcar. Por ejemplo, Quiero trabajar con los niños, con niños que vienen de ciertos entornos en donde no tienen acceso a los recursos que yo he tenido. Eh, y, o si no, en el tema del medio ambiente o del de de, eh, medio ambiente frente a la comunidad, el aire limpio, espacios verdes. O cuestiones de la salud, del acceso a la salud. O uh, acceso a la vivienda. O cuestiones de medio ambiente. Hay muchos temas en los que podemos trabajar que pueden ser los temas que a nosotros nos importa. El próximo paso es decir, ¿qué es lo que no sabemos en cuanto a lo que necesita la comunidad? ¿Qué tenemos que uh, aprender? Quizá nos interese el tema de la juventud, pero tenemos que escuchar a la juventud y preguntarnos, ¿qué podemos hacer para mejorar la vida de esta juventud? ¿Qué materiales necesitamos? ¿Qué recursos necesitamos? Y tenemos que preguntarnos también, ¿qué es lo que tenemos que dar? ¿Qué tenemos que um, brindar? Por ejemplo, nuestra pasión, nuestras aptitudes, nuestros conocimientos, nuestros recursos y, nos preguntamos, ¿cómo se beneficiará la comunidad? Por ejemplo, podemos tener un equipo, trabajar con un centro como voluntarios. Y, claro, nosotros vamos a aprender mucho. Nos vamos a sentir muy bien nosotros mismos. Pero, ¿qué reciben estos jóvenes? ¿Cuál es el beneficio que tienen ellos? Y tenemos que asegurarnos de estar seguros de entender cómo se beneficiará la comunidad y qué le podemos dar a ella. Esto hay que preguntárselo antes de abocarse a esos temas. Uh, tenemos que reflexionar respecto a estas cuestiones en cuanto a qué es lo que quiere uno hacer y por qué lo quiere hacer. Muy bien. Hay que uh, pensar en esto. Hay que ver un poquito a futuro también. Me gustó que dijiste esto de qué beneficiará, qué, en qué se beneficiará la comunidad con nuestra participación. Uh, quizá podamos uh, pensar en el éxito que pueden tener nuestras acciones uh, uh, individuales para ver cuál es el objetivo al que uno va a dirigirse. Bien, ahora sabemos un poquito más respecto de lo que es la responsabilidad eh, social y por qué importa. Y también cuáles son las preguntas que tenemos que formularnos nosotros mismos. ¿Y cuál es el próximo paso? Aquellos que están allí mirando este eh, chat por internet. Bueno, muy bien. Digamos que tú y tu equipo se han reunido con un café y hablaron de los temas que son parte de sus sueños y cómo quieren marcar una diferencia. Y ustedes dijeron, bueno, queremos ayudar a los jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes que han venido, por ejemplo, de la pobreza uh, o que no han tenido tanto acceso a las oportunidades como las he tenido yo. Podemos decirnos, entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que ellos puedan florecer? ¿Cómo pueden ser ellos sus propios líderes? ¿Cómo a ellos les puede ir bien en la escuela o en la educación superior? ¿Y cómo pueden vivir buenas vidas? El próximo paso, entonces, es hacer la tarea. Hay que hacer la tarea. ¿Y qué quiero decir con esto de hacer los deberes o la tarea? Bueno, tenemos que preguntarnos, entonces, ¿qué otros grupos están trabajando ya en la comunidad. Hay muchos grupos que ya existen, ya sea, por ejemplo, como ONGs formales o informales, como grupos de residentes que se reúnen para abordar temas que le importan a la comunidad. Por lo tanto, es importante saber ¿Quién más está trabajando en estos temas que a nosotros nos importan? Y tenemos que uh, reunirnos con ellos, escucharlos, uh, escuchar cuáles son las necesidades que ellos plantean, y también saber qué es lo que necesitan ellos, cuáles son sus sueños, cuáles son sus deseos, uh, cuáles son sus uh, fortalezas y cuáles son uh, sus dones. Cuando yo, por ejemplo, trabajaba en Mosaica, esta ONG, que era un centro de apoyo también, muchas veces la gente venía y pedía reunirse conmigo. Quizá eran profesionales o tenían una empresa y me decían, bueno, quiero ayudar, quiero hacer algo. y mis colegas uh, y, por ejemplo, eh, los exalumnos de la universidad quiere eh, hacer mentoría de jóvenes, etcétera. Eso es lo que me decían. Y, bueno, yo le decía, bueno, hay otras ONG que tienen programas de mentoría. ¿Por qué no va y, en vez de crear algo nuevo, por qué no ve qué es lo que ya existe? Por ejemplo, yo conozco algunos programas que necesitan voluntarios para ser mentores o también uh, para saber escribir una propuesta de subsidio uh, o eh, para trabajar con el tema de la tecnología o para tener uh, experiencia en materia de las redes sociales. porque uno a veces quiere ir a ayudar. Y eso es excelente. Pero también hay que saber que hay muchos grupos que ya están haciendo cosas y que pueden incluso hacer más con el apoyo que uno mismo les va a brindar. Y también, una vez que encuentra ese grupo con el que uno puede se aliar eh, y uno puede, uno puede interactuar con ese grupo, es importante entonces hacer un compromiso y seguir adelante con ese compromiso. Me apena decir que muchas veces trabajo con grupos de comunidades, con grupos, grupos comunitarios uh, que tienen gente que viene una vez y dice, ay, quiero ayudar. Viene una vez y después nunca más viene. O viene dos veces y después no viene nunca más. Entonces, uh, estas cuestiones pueden a veces dañar más de lo que ayudan si uno no mantiene su compromiso. Entonces, uno como persona socialmente responsable debe ser comprometido y debe tomarse ese compromiso bien seriamente y establecer una relación a largo plazo. Otro ejemplo de otra organización de jóvenes con la que trabajo aquí en Washington que estableció una relación con una universidad. Esto comenzó con una invitación de los alumnos universitarios para que viniesen a pintar una sala. Los alumnos vinieron nuevamente a ayudar a los niños con la lectura y volvieron los alumnos universitarios una y otra vez. Hace ocho años que los estudiantes universitarios vienen y ayudan en esta organización de jóvenes. Se trata de un centro comunitario para jóvenes y ellos saben, este centro sabe que puede ahora depender de los universitarios porque han establecido una relación de largo plazo. Todos los semestres tendrán estudiantes comprometidos que van a venir a ayudar al centro. Y esto es algo que no solamente es positivo para el grupo con el que uno trabaja, sino también esto es algo que nos lleva, llena de orgullo a nosotros como voluntarios porque uno establece una relación. Y este Trabajo tiene que ver con estas relaciones humanas que desarrollamos los unos con los otros. Quizá esto es algo que nos puede parecer sobrecogedor, ¿no? Bueno, ocho años, me tengo que comprometer con esto, ¿qué va a pasar con mi vida? Pero en realidad, esta es una situación en donde uno tiene que ir paso por paso, una oportunidad por vez. Estos pasos pueden generar algo mucho más grande, pero es algo que todos juntos podemos abordar. Claro, hay que ser realista y uno tiene que preguntarse, ¿qué compromiso estoy estableciendo? ¿De un año, por ejemplo? Ocho años es mucho tiempo, claro, pero podemos decir, bueno, me puedo comprometer, por ejemplo, por seis meses o un año. Es importante definir esos plazos uno mismo y es importante, claro, cumplir el compromiso que ha asumido uno. Sé que muchos de los miembros de nuestra red en línea están escuchando eh, y son empresarios y ellos tienen sus propias eh, empresas, son emprendedores, tienen sus propias pequeñas empresas. ¿Cómo pueden incorporar a la responsabilidad social en el trabajo que están realizando en sus empresas hoy día? Esto realmente es maravilloso. Y um, siempre me gusta escuchar a aquellas personas que son emprendedoras y trabajan en ese entorno. Y también piensan en la responsabilidad social y cómo mejorar las cosas en la comunidad. Uh, al mismo tiempo, claro, tienen que ganarse la vida. No, todo puede tra no todos podemos trabajar en una um, ONG. Hay otras formas en, la que, en las que uno puede marcar una diferencia. Uno puede aliarse con emprendedores, con la comunidad empresarial, con el sector privado. Esas alianzas son muy, muy importantes. Es un trabajo colaborativo. Se puede mejorar a la comunidad de esa forma. Y todos los miembros de la comunidad tienen acceso a a, a estas cuestiones pueden educar también. Uno eh, tiene un papel como emprendedor y también puede ayudar de dos formas. Primero, pensar en uh, lo que hace uno como emprendedor y cómo trata a la, a la gente que trabaja con uno, ¿no? La trata bien, claro. Eh, tener buenas prácticas en la empresa es muy importante. Eh, por ejemplo, eh, asegurarse en los recursos humanos que a los empleados propios de uno, uno los trata bien. Por ejemplo, que ah, tengan beneficios adecuados, que tengan salarios adecuados, eh, que uno no está dañando al medio ambiente. y ah, que uno tiene prácticas en donde el, la empresa de uno tiene responsabilidad social. También tenemos que pensar en cómo volverle a dar cosas a la comunidad, cómo nos podemos aliar con las ONG, con otros grupos comunitarios, para poder decir, ¿cómo le podemos dar algo de vuelta a la comunidad? ¿Cómo le podemos devolver cosas a la comunidad? Como empresa y como emprendedores, tenemos tiempo, tenemos tesoros y tenemos talento. Vamos a hablar del tiempo primero. El tiempo es justamente el tiempo que uno puede dedicar a, por ejemplo, la mentoría de una persona. El tiempo que uno puede dedicar a ayudar a una ONG a arreglar las computadoras de la ONG que se rompen todo el tiempo o establecer un programa de mercadotecnia. o El tiempo que uno puede dar, entonces, como voluntario. Eso es muy especial. También uno tiene un tesoro. Esencialmente, ¿qué quiere decir con tesoro? Bueno, recursos financieros, eso a eso me refiero con tesoro. Y también uh, uno puede dar eh, un apoyo en especie a la organización con la que trabaja. Por ejemplo, algunos emprendedores sociales, uh, por ejemplo, eh, trabajan con diseño gráfico o impresiones y pueden donar en vez de dinero, eso justamente van a decir, bueno, nosotros les vamos a imprimir a ustedes uh, en la ONG el informe anual. O, por ejemplo, tienen una sala de reuniones eh, esta, esta empresa y las ONG muchas veces buscan eh, lugares uh, para, a reunirse, por ejemplo, eh, un grupo de madres jóvenes que acaban de terminar una clase de alfabetización. Ellas pueden ir a el salón de reuniones de esta empresa y utilizarlo a esos efectos. Y también el talento. ¿Qué es lo que uno sabe hacer? Quizá uno sea ingeniero, quizás sea un diseñador gráfico, comunicador. Aquellos que trabajan en las ONG y los que trabajan en la mejora de la comunidad precisan esas aptitudes. Entonces, si uno puede ofrecer ese talento, realmente eso es un gran don, una gran donación que le puede brindar. Y esto marca la diferencia. Entonces, tenemos talento, tenemos tiempo y tenemos el tesoro. Esas son las tres T. Y nosotros, como emprendedores, podemos brindar estas cosas. Quizá uh, algunos tengan mucho tiempo y poco tesoro, o mucho talento, pero no mucho tiempo. Así que podemos también pensar en cómo tratar de expandir estas cuestiones. Lo último que quería preguntar, y si no lo hiciera, estaría en falta. Uh, um, QUIERO uh, HABLAR del de CURSO EN Línea de Ilain, e que es uh, la organización comunitaria. Y uh, este es un curso en línea, un curso de organización comunitaria. Y seguramente me gustaría que hables de este tema, de este curso, y algunas ideas al respecto. Sí, muy bien. Ese curso es uh, un curso que tiene que ver con cómo implicar a la comunidad cómo hacerla partícipe, ya sea como un emprendedor social o como una ONG. Es decir, cómo abordar los temas comunitarios trabajando junto con aquellas personas que sufren el impacto de la situación. Podemos decir, por ejemplo, cómo trabajar con ellos en vez de trabajar para ellos solamente. Establecer relaciones, alianzas con aquellas personas. Porque, claro, uno está trabajando con aquellos a los que quiere ayudar a mejorar su vida. Pensemos en otro ejemplo. Te lo voy a dar. Por ejemplo, hay una organización aquí en Washington que ha trabajado como clínica de salud, en donde brinda servicios de salud para aquellas personas que no tienen acceso a eh, los planes de salud pagos, y que están trabajando también, uh, por ejemplo, con la comunidad. También trabajan con la comunidad de inmigrantes. Hay mucha competencia cultural también aquí. Y um, hay que pensar, entonces, en uh, trabajar con la comunidad. Hacerla partícipe a la comunidad. Uno puede decir, bueno, claro, mire, usted tiene que hacer esto, aquello y lo demás allá. Yo sé lo que usted necesita. Voy a establecer esta clínica y les voy a dar lo que necesita. Uno puede adoptar esa actitud. O puede decir, no, ustedes conocen sus necesidades. Ayúdennos a desarrollar este proyecto. Por ejemplo, las madres con neonatos que uh, tienen que recibir servicios de salud uh, frecuentes, ¿cómo podemos acercarnos a ellas, cómo podemos llegar a ellas. Si uno es una mamá que es inmigrante, y está en esta situación, usted va a saber exactamente qué es, qué es lo que necesita. Esta organización en Washington creó una comisión asesora en donde ayudaba esta comisión asesora, asesora a la ONG a trabajar con la comunidad. Y este curso, entonces, tiene que ver con cómo abordar nuestro trabajo como voluntarios para generar un cambio social que sea positivo en las comunidades y también mejorar la vida de aquellas personas que están en la comunidad, sean jóvenes, madres jóvenes, discapacitados, eh, niños jóvenes. Tenemos que trabajar el uno con el otro y tenemos que también escucharnos el uno al otro. Un elemento importante también es que, cuando pensamos en este trabajo, tenemos que pensar en un trabajo que tiene que ver con el desarrollo de los liderazgos. Les doy un ejemplo en el tema de la juventud. Cuando yo trabajaba de voluntaria, mucho de nuestro trabajo tenía que ver con hacer mentoría y también hacer tutoría ¿no? para que los niños pudiesen terminar la escuela y también ir a la universidad y, al mismo tiempo, para que ellos mismos, los niños, fueran a la universidad y a su vez pudieran ser mentores de otros. Tiene que ver con el desarrollo de capacidades para que las comunidades puedan uh, hacerse cargo de su propio futuro y encontrar sus propias soluciones. El curso de la organización comunitaria, de eso se trata. Cómo somos emprendedores sociales, socialmente responsables, pero de una forma que realmente construya estas capacidades de liderazgo a largo plazo y de autodeterminación para las comunidades. Es una maravilla escuchar eso. Muchísimas gracias y esto entra directamente a la, mi, mi siguiente pregunta. Quiero, espero que todos los que estén viendo nos hoy eh, lleven este curso de la Organización Comunitaria para la Acción. Está en la página web de Ilai en este momento. Y si quisieran dar un paso más allá, les invito a que tomen en cuenta lo que acaba de decirnos Hillary, Hillary sobre el sembrar estas semillas para el éxito a largo plazo. Les invito a que ustedes piensen también en la posibilidad de dictar el curso en línea después de haberlo completado, que ustedes lo compartan con los demás. Para aprender, aprender más sobre cómo dictar un curso en línea, recibirán un kit con instrucciones paso a paso sobre cómo organizar el curso, encontrar a los participantes y dictar el curso. Pueden comunicarse conmigo a la dirección ilai.gov. L A -arroba S T A T E .gov. Bien, Hillary, de nuevo, muchas gracias. Ahora démosles la palabra a nuestros amigos en Facebook para recibir algunas preguntas. La primera pregunta es ¿cuáles son su idea, sus ideas para hacer la publicidad creativa de las actividades comunitarias que organizan? Sí, muy buena pregunta. Un par de cosas. Primero que nada, yo creo que en nuestro Obviamente, el día de hoy, los, las redes sociales son sumamente importantes. Y tenemos que recordar que no todos eh, participan en las redes sociales. A lo mejor uno quiere alcanzar a algunos integrantes de la comunidad que no forman parte de las redes. Creo que tenemos que usar otras estrategias en esos casos. Y, de hecho, creo que es importante salir a hablar con la gente dependiendo de las actividades que se realicen. Si se trata de alguna actividad en una comunidad geográfica en la que uno pueda recorrer el lugar a pie y hablar con la gente, me parece que el hablar con las personas es una de las mejores maneras de publicitar estas actividades en un vecindario en particular. Por ejemplo, cuando celebramos eventos, eh, publicamos, imprimimos volantes, carteles, y no hay nada que sea más atractivo que una linda fotografía o una gráfica. Andamos por el vecindario, vamos a los restaurantes, somos emprendedores sociales ¿no? y decimos, podemos poner estos volantes o estas fichas en su ventana donde se puedan ver. Es una maravilla ¿no? que se puede aportar. En el caso de algunos eventos, celebramos un evento previo. Y a lo que me refiero con esto es que de vez en cuando llega algún músico o a veces incluso traemos títeres o algo que sea de nuevo atractivo. y Andamos por todo el vecindario haciendo ruido. Literalmente, hacemos bulla para traer a la gente. Y les decimos, oye, ¿qué vas a hacer hoy a las tres Vamos a celebrar un evento comunitario, una celebración comunitaria. Les diría que no dependan demasiado, no dependan tanto en las redes sociales. Es algo maravilloso, pero no hay nada que pueda ser, una, nada reemplaza lo que es un buen contacto humano. Y me parece que es una forma más activa de lograr la participación de la gente. Son algunas, se ve, unas cosas creativas que hacemos aquí. Y una vez que hayan encontrado voluntarias, eh, pensando en un evento para el futuro, por ejemplo, una vez que ya cuenten con los voluntarios y cuando estos hayan participado, ¿cómo logra que estos voluntarios sigan comprometidos con la causa? Sí, este es un tema sumamente importante. Ahora voy a hablar desde la perspectiva de una persona que trabaja en una ONG y muchos de ustedes ahora han dicho que quieren involucrarse, quieren eh, dedicarse a este trabajo. Es muy importante. Yo hago mucha capacitación con las ONG sobre esto mismo, la retención y el reclutamiento de los voluntarios. Y me parece que, al igual que se los digo a todos ustedes, les estoy diciendo que tienen que pensar en qué quieren aprender, qué quieren ganar al estar involucrados, al participar. Les digo a las ONG, ustedes tienen que preguntarles a los voluntarios qué quisieran obtener ellos, qué quisieran ellos aprender de esta experiencia. Porque las personas, cuando son voluntarias, no tiene nada de malo decir, yo quiero eh, llevarme alguna experiencia. ¿Quieres crear redes? ¿Quieres actividades sociales? Me parece que es maravilloso. Entonces, a las ONG, les digo, tienen que asegurarse de que constantemente les hagan esta pregunta a sus voluntarios, ¿qué quisieras aprender? ¿Qué cosas te interesan? queremos Esto es una experiencia que eh, debe beneficiarnos mutuamente. Los voluntarios también hay que apreciarlos. Y es importante que las ONG los reconozcan y que celebren un evento de reconocimiento para los voluntarios, algo divertido, una cena, un almuerzo, otra cosa. pero para reconocer a los voluntarios, y me parece que esto ayuda a fortalecer esta relación a largo plazo. Hemos hablado mucho, tantísimo sobre lo que necesitan las comunidades en cuanto al trabajo que hacemos. Pero, claro, los que dan su, su trabajo, los voluntarios, es fácil eh, dejar de hacer eso, me parece, Gracias por su atención en la respuesta a la pregunta. Tenemos otra pregunta de David en Guatemala que nos pregunta, muchos de los que estamos eh, viendo el chat somos dueños de empresas y nos interesan las empresas. ¿Qué ventajas hay para las empresas al aliarse con ONGs locales? Sí, gracias por su pregunta. Y les repito que hay ventajas, la responsabilidad social, eh, da beneficios no solamente para la comunidad, sino también para su empresa. ¿Cuáles son estos beneficios? Eh, un beneficio es la percepción de la comunidad y la reputación de su empresa. Si a la empresa se le reconoce, si se le ve como una empresa que apoya el trabajo de los grupos comunitarios, si en la comunidad los conocen como una empresa así, maravillosa, que siempre nos apoya, que nos ha dado un espacio, pues hicieron nuestra, eh, compraron pu publicidad en nuestro informe anual. Podemos acudir a esta empresa cuando necesitamos algo. Eso genera una reputación positiva para la empresa y esto significa que las personas van a querer ser sus clientes. como Yo, como consumidora, cuando miro a nuestras empresas locales, es mucho más probable que yo acuda a un negocio local o un café, un restaurante, una tienda que venda artículos para el hogar o ropa si yo sé que esa empresa apoya a la comunidad de ONGs locales, yo voy a esa tienda o a ese local y no voy a otro a otras empresas y yo no soy la única que lo hace de esta forma. También es importante para el desarrollo profesional de sus propios empleados. Y conozco a muchas empresas aquí que les animan a sus empleados a que estos, eh, se comprometan con la comunidad de ONGs locales para desarrollar sus propias capacidades y su liderazgo. Viene siendo un desarrollo profesional gratuito. Y les repito que es algo muy positivo para la reputación de su empresa y puede ser una herramienta maravillosa para sus empleados para que eh, sientan satisfacción, para que vayan fortaleciendo sus propias capacidades y, crear sus redes. Sí es importante, claro, la reputación de negocios. Si hay dos tiendas, pues una persona va a elegir una o la otra. Y no había pensado en la parte del desarrollo profesional. Fue excelente que lo haya dicho. Yo tomé apuntes. No sé si ustedes también. Tenemos una pregunta más de Aldo en Perú que nos pregunta, ¿cuáles son algunas herramientas que se pueden usar para lograr la participación de los padres cuando uno trabaja con los niños? Muy buena pregunta. Y en este momento estoy trabajando con muchos grupos que están tratando de encontrar la respuesta a esa pregunta. Y, bueno, cuando, al contestar tantas preguntas, siempre parto desde eh, la idea de que hay que escuchar y hacerles caso a las personas. ¿Cómo quieren eh, participar ellos? Yo les diría que en el caso de los padres, pues, si están Empezando a resolver estas cuestiones como organización, eh, traigan a unos cuantos padres para crear un grupo en el cual ustedes les puedan hacer preguntas. Por ejemplo, ¿Cómo le interesaría participar? ¿Qué, ¿cuáles, son, qué, ¿Cuáles son sus temores, lo que es sus esperanzas en cuanto a sus hijos. Hablemos de sus hijos. ¿Qué cosas son importantes para ustedes como padres? ¿Qué quieren ustedes que nuestro programa les ofrezca a sus hijos? ¿Cómo quisieran ustedes participar? A lo mejor ellos van a querer ser voluntarios, llegar una o dos veces por semana a hacer algo. Quizás el transporte es problemático o quizás el horario de trabajo no coincide con el horario de la organización. Pero estas cosas no las van a saber hasta que no hagan estas preguntas. Y en cuanto al escuchar a las personas, empiecen con cosas más fáciles o pequeñas y no se desanimen. Si al principio solo participan uno o dos padres de familia, no se desanimen. eso eh, Con eso puede empezar y luego habrá más. Es importante empezar así y escuchar, determinar, ¿Qué va a funcionar para su organización? Quizás este grupo en sí, el grupo inicial, es una oportunidad para mostrar la capacidad para voluntarios. Si en el equipo hay más de una persona, algunos integrantes del equipo podrían cuidar a los niños mientras se llevan a los padres a otro lugar para hacerles las preguntas. Porque como madre de familia, siempre me lo pregunto, ¿no? Me encantaría ir a hacer tal cosa, pero no puedo dejar a los niños en casa. Entonces, hay que pensar en las situaciones de una manera, manera integral. Tenemos una pregunta de Haití, que nos pregunta, ¿cuáles son las mejores formas de motivar al personal? ¿Tiene experiencia en ese ámbito? Sí, otra muy buena pregunta. Es difícil, porque en la ONG, si hablamos específicamente del personal de las ONG, eh, hay pocos recursos para las ONG y en muchos casos no pueden brindar el nivel de, de pago, que no es lo mismo que se podría obtener en el sector privado. Hay que encontrar otras formas de reconocer al personal para que sientan que se les aprecia. Y es cuestión también del desarrollo profesional. Creo que a veces podríamos prestarle un poco más atención a cómo les remuneramos al estado, las oportunidades que les brindamos al personal y a los voluntarios para mejorar sus capacidades. Y hay formas creativas que se me ocurren en este momento. Cuando pienso en las alianzas con las empresas, algunas ONG, lo que han hecho aquí, reconociendo que no pueden pagarle mucho al personal. Pero lo que hacen para motivarlos es que eh, les han pedido a las empresas de la zona que donen ciertos artículos, un cupón para comprarse un café o el almuerzo, algo que tiene algún valor como incentivo y es se basa en alianza con las empresas. Hay que trabajar con las empresas para poderlo hacer. Pero se pueden hacer esas cosas o se le puede brindar la posibilidad de tomar un curso, aprender algo nuevo. Y hay que tomar un tiempo también para que el equipo trabaje en conjunto. que Realicen otras actividades juntas para mejorar eh, su capacidad como equipo. A veces los que trabajan en las ONG se sienten solos, sienten que no hacen más que trabajar y que ni siquiera tienen tiempo para eh, llegar a conocer a sus colegas y sentir que son parte de la misma familia. Me parece que es importante tomarse ese tiempo para fortalecer ese equipo y para llegar a ser una red de apoyo para los, los integrantes del equipo. Sí, el equipo es la familia, me gusta esa forma de verlo. Tenemos otra pregunta de Francisco en Venezuela, que nos pregunta: a veces el entorno político afecta cómo los diferentes grupos pueden brindarle servicios a las comunidades. ¿Tiene ideas para las empresas que quieren involucrarse, que quieren ayudarles a, la, a las organizaciones y a la comunidad en esas situaciones? Sí, son preguntas muy perspicaces y puede ser muy difícil no dependiendo de cuál sea ese entorno y claro que ustedes son los que sabrán cuál es el entorno político local y entonces bueno si tienen a al equipo todos pueden sentarse juntos a hablar y decir bueno qué podíamos hacer y qué nos limita en cuanto a lo que quisiéramos hacer según el entorno a lo mejor quizás no queremos ser muy visibles en este momento. Antes les mencioné que muchas de las empresas que se involucran y que apoyan a las ONG lo hacen porque quieren mucha publicidad, porque esta publicidad les ayuda a mejorar su reputación, pero a lo mejor en cierta situación más bien Van a decir, bueno, lo queremos hacer. Queremos hacer esto porque es lo correcto, pero no queremos ser muy visibles. No queremos que se le preste mucha atención al trabajo de los grupos que apoyamos porque quizás están eh, están desempeñándose en esferas o en temas que son polémicos relacionados a los derechos de la comunidad, los derechos humanos. Es una muy buena pregunta. Y creo que a veces hay que eh, tener cuidado, pero también, a veces decimos simplemente queremos hacer lo correcto y lo podemos hacer de esa manera. Hacer lo correcto, pero de una manera inteligente. Tenemos una pregunta de Oscar Sanz en el Centro Binacional de Costa Rica que nos pregunta, ¿cuáles son las estrategias clave para animarle al sector privado que invierta en la responsabilidad social corporativa? Si yo realmente le apuesto mucho a la educación. Hay que educar. Primero, tenemos que hacer la tarea. Quizás un buen paso sería identificar a algunas empresas con las que quieren establecer una relación, concertar una cita con ellos, educarles sobre cuáles son las necesidades de la comunidad y cómo esta empresa, puede involucrarse, por qué es importante, ¿cómo, en qué se puede beneficiar su negocio. Creo que cuando podemos llegar de entrada y presentar ese argumento, esta es una situación en la que todos ganamos, su compañía puede aportar algo, marca una diferencia en la comunidad, es socialmente responsable y pueden beneficiarse de varias maneras y pueden explicarlo de manera muy concreta. Me Parece que se basa en la educación y luego también que exista un poco de competencia. Si ustedes pueden señalar a otros socios, otras empresas, y emprendedores en la comunidad que son socialmente responsables, pueden decirles, oye, bueno, a lo mejor la competencia también lo está haciendo. Podría ser una competencia un poco de, amigable. Yo trabajé con empresas en la comunidad en Washington DC, tratando de lograr que las corporaciones grandes eh, aportaran fondos a United Way, que es un, una organización comunitaria eh, que recibe fondos y se las devuelve a la comunidad local. Y mi jefe en ese momento me decía, la recaudación de fondos se basa en la educación. Y cuando te sientas con alguien y le ayudas a entender cuáles son las necesidades de la comunidad y cómo con pocos fondos realmente se pueden aprovechar al máximo, la gente va a querer aportar fondos. Y diría que en un 99% de los casos eh, era cierto. Se trata realmente de la educación y el eh, reforzar las relaciones. A lo mejor se puede combinar la educación con esta parte competitiva, hablando con las empresas que eh, son socialmente responsables, explicarles cómo puede afectar sus beneficios y usarlo como ejemplo. Funciona y la competencia ya lo está haciendo. Un comentario adicional, porque sí he trabajado en un par de países. La mayor parte de mi trabajo se basa aquí, pero también he trabajado en otros países en los cuales no existe la cultura de eh, la responsabilidad social corporativa. Ha ido creciendo aquí, pero ha sido un, paso, un proceso largo si pueden, pueden trabajar también en conjunto entre las distintas ONG para decir, bueno, ¿qué podemos hacer en, en conjunto para cambiar la cultura? Quizás una campaña de conciencia pública, trabajar todos en conjunto para llegar a todo el sector empresarial. Es un trabajo que hay que hacer a largo plazo. No quiere decir que no deban hacer el intento, pero significa que es importante empezar desde ahora, ir cambiando esa cultura para que dentro de 10 o 15 años sea una práctica común, que todas las empresas de la comunidad sean socialmente responsables como corporaciones. Sí, sí, es un compromiso a largo plazo el cambiar el sistema. Pero sería muy lindo saber que uno fue la persona que lo inició y que marcó un cambio a nivel a, a largo plazo. Esta va a ser la última pregunta del público, Catherine Martínez de Honduras. Y le pregunta a Hillary, ¿nos puede dar un consejo para contactarnos con ONGs en el exterior para pedir apoyo y trabajar en proyectos conjuntos? Yo trabajo con una ONG en Honduras que se enfoca en las familias que se encuentran en condiciones de pobreza extrema. Sí, gracias por su pregunta. Eh, hay tanto que se puede hacer que es difícil saber dónde empezar. Y luego quizás podría hacer seguimiento y brindarles algunas páginas web. Se trata, de nuevo, de hacer la tarea de determinar cuáles son las redes, qué redes existen, qué ONGs están haciendo este trabajo puede ser difícil abrir la puerta y cuando uno es la organización comunitaria más pequeña que quiere establecer una relación con un grupo internacional más grande puede ser muy difícil saber dónde empezar pero si hay muchos grupos Está haciendo esta pregunta, pero hay grupos también que son internacionales, que son grandes, que dicen: nosotros queremos aliarnos con organizaciones comunitarias que tienen estas relaciones con la comunidad que nosotros no tenemos. Entonces, ¿cómo encontrarse los unos a los otros? Me parece entonces que hay que hacer la tarea, eh, pedir citas, hay que empezar con el diálogo y con el fortalecimiento de las relaciones y. Uno tiene que hacer que quede muy claro lo que uno puede ofrecerle a una ONG internacional. ¿no? ¿Qué puede aportar uno a esa relación que no tenga ya esa ONG? Me parece que eh, esas relaciones se crean para eh, aprovechar los puntos fuertes que tiene cada ONG y eso debe quedar muy claro. Se puede hacer ese argumento. Eh, nos necesitamos mutuamente y podemos eh, beneficiarnos todos si trabajamos en conjunto. Me parece que esa sería la estrategia. Y creo que realmente se trata de no desanimarse la primera vez que le digan que no. Siempre hay que insistir en este trabajo. Hay que seguir adelante, aun cuando a uno le dicen, porque a veces cuando le dicen que no, significa, en este momento, no. Hay que regresar. Si una empresa les dice que no, vuelvan a intentarlo. Una ONG internacional que no quiere asociarse con su organización, vuelvan a intentarlo. Es un trabajo muy duro. Pero sus preguntas realmente me indican que todos tienen ya mucha experiencia, mucha sabiduría, que están haciendo un trabajo muy bueno y sigan adelante. Sí, este último punto que ha mencionado, el de, eh, hablar con las organizaciones internacionales. Me recuerda lo que usted dijo antes, ¿cómo lo hago eh, con la gente y no por la gente? No solamente pedir recursos, sino aprovechar la oportunidad para demostrar lo que uno puede aportar y que realmente es algo mutuo y que se puede trabajar en conjunto. Muchas gracias. Tenemos que concluir, pero gracias, Hillary, por tomar un tiempo para acompañarnos hoy. Gracias por participar en nuestro chat gracias a todos los que sintonizan en línea por estar con nosotros y para, por hacer sus preguntas. Oh, muchísimas gracias a los grupos que se han reunido para vernos hoy. Tenemos grupos en el Centro Binacional en San José, Costa Rica, en el Centro Cultural San Pedrano, en San Pedro Sula, Honduras, el Centro Binacional Aricana, en Rosario, Argentina. Hola a todos los que están ahí. Y por último, pero no por ello lo menos importante, la embajada estadounidense en Quito, Ecuador. Para concluir, quisiera recordarles que si quieren tomar el curso en línea sobre la Organización Comunitaria para la Acción, vayan a la página web elai Nos encantaría saber el trabajo tan maravilloso que hacen en sus comunidades y compartir ese trabajo con toda la red Eli. Comparten, por favor, sus historias y sus fotos en línea con el hashtag #GLA Empowers. Hashtag Eli Empowers. Muchísimas gracias por acá por acompañarnos y nos vemos en niña la próxima vez. Thank you.